En este video tutorial vamos a explicar cómo exportar pictogramas a nuestro procesador de textos o a nuestra presentación por diapositivas. Una vez abierta la aplicación de PictoSelector y antes de utilizarla para su finalidad principal, vamos a ver un truco que nos va a ayudar enormemente a la hora de crear y elaborar materiales con el software que utilicemos como procesador de textos o como creador de presentaciones de diapositivas. Para ello pulsamos en la ventana que se encuentra en la parte superior izquierda, Mostrar pictogramas y aparecerá una ventana emergente denominada Lista de pictogramas. Como podemos comprobar, PictoSelector utiliza distintas bases de datos de pictogramas de libre distribución, incluida la base de datos completa de los pictogramas de RASAC. Para activar o desactivar una base de datos de pictogramas, pulsamos en Seleccionar Juego de símbolos. En nuestro caso, solo vamos a dejar activado el juego de símbolos de RASAC. Una vez establecidas las bases de datos de pictogramas que vamos a utilizar, pulsamos OK y ya tenemos nuestra nueva lista de pictogramas en la ventana con la base de datos que hemos seleccionado. Ahora pasamos a explicar uno de esos trucos que os van a resultar de mucha utilidad. Para ello debemos activar el icono de la chincheta que aparece en la parte superior derecha de esta ventana. Al realizar esta acción de activar el icono de la chincheta, quedará nuestra ventana emergente en primer plano, por encima de cualquier otra aplicación que abramos. Esta ventana es redimensionable desde los laterales y la parte inferior. A continuación, abrimos Microsoft Word u Open Office Write, dependiendo del que tengáis instalado en vuestro ordenador. Como podéis comprobar, la ventana queda situada encima de nuestro documento de texto. En el cuadro de búsqueda, escribís la palabra caballo y os aparecerá todo el listado de pictogramas que tienen esta cadena de caracteres. Si hacemos clic sobre el icono de caballo y lo arrastramos hacia el documento de texto que tenemos abierto, veremos que el pictograma es insertado en el documento. De esta forma, si tenemos un documento en el que hemos creado una tabla, Podemos rellenarla fácilmente arrastrando los pictogramas desde el cuadro de búsqueda de PictoSelector. Esta misma acción la podemos realizar en nuestro creador de diapositivas, lo que nos va a facilitar la inserción rápida de los pictogramas que vamos a utilizar en las diferentes diapositivas. Como podéis ver, una vez que hemos insertado un pictograma, sea en Word o sea en PowerPoint, este es ridimensionable. Para ello nos podemos colocar en las esquinas y hacerlo más grande o más pequeño.